¿Qué tal estilo catas? Ya saben que ahora compartimos recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un... ensalada de guauzontles Mira, primero caliente los guauzontles en agua enseguida cuélalos luego prepara una salsa de jitomate con queso chiapas y hierve sin dejar de mover Para emplatar, servimos la salsa, montamos los guauzontles acompañados de guauzontles capeados, que son chapas y micro de rábano. to the epic of Ah, oh, damn, that's design. we really make it more